está también, eh, está, a ver si lo tengo bien, Carlos Olva, diputado nacional del Masismo, bien, Jimena López, licenciada de Trabajo Social, y Silvia Sarabia, coordinadora de Barros de Pie. A ver, Silvia, comienzo por usted, porque mucho se está hablando ahora, por lo menos en la manifestación que hay en estos momentos, frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre los comedores. ¿Cuál es la realidad hoy por hoy de los comedores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay una realidad que que están sobrepasados, estamos sobrepasados. Las organizaciones eh, no, no llegamos a, a cubrir la demanda que hay porque a, a cada día que pasa se acercan más familias, ya no es solo los chicos, sino también los adultos, eh, que muchas veces hasta tienen vergüenza de sentarse a comer en el comedor y nos piden poder llevar una vianda para la familia. Eh, y bueno, y las respuestas son lentas, en realidad lo que está sucediendo es que no hay una... Una respuesta, creemos nosotros, acorde a, a la situación social tan difícil y tan grave que estamos pasando. ¿Qué se ve en las calles? ¿Qué se ve? En realidad lo que lo que yo evalúo desde mi profesión también es, es el corrimiento que hay del Estado. Esto que dice, que dice ella en, en, en el crecimiento de la demanda de los comedores tiene que ver con una lógica ...de una forma de, de concebir el Estado... ...o sea, lo que estamos viendo en las imágenes... ...yo vengo de 500 kilómetros, soy de Necochea... Eh, ...es llamativo, o sea, es un reclamo... ...es una organización colectiva que claramente... ...este gobierno no le interesa eh, aceptar, entender... Y, ...y mucho menos transitar con una lógica de políticas del Estado... ...que tiendan a atender a los más vulnerables... ...o sea, porque cuando hablamos del crecimiento exponencial... ...de los servicios alimentarios, estamos ante una crisis grave... ...el 30% de la población en la Argentina es pobre Uno de cada tres argentinos es pobre. Y eso marca lo que es eh, una política del Estado. Esto no, no es casual. Y los números se recrudecen cuando uno habla de los infantes, de los sí, chicos. Sí, hay, hay casi 8 millones de, de niños y de niñas, o sea, personas que tienen menos de 18 años que no están llegando a cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando de una etapa que es de suma fragilidad que tiene que ver con el crecimiento. Y esto, o sea, nos va a trazar como sociedad. O sea, estamos postergando una generación. Que uno de cada dos chicos en la Argentina sea pobre, no solamente nos tiene que doler. Yo coincido con, con quien habló recién que dijo que, que no nos tiene que apenar. Nos tiene que llamar básicamente a diagramar políticas inclusivas. En esto de pensar una Argentina en la que entren todos y todas. O sea, pensar en una Argentina donde la pobreza no llegue a este extremo. Ahora, un gobierno que se creyó en un momento que gobernar eh, iba a ser fácil, o por lo menos a través de estos discursos que eh, da el presidente y sus ministros, a través de las palabras que utiliza como felicidad y futuro, ese futuro nunca llega. ¿Qué opina, Cintia? Bueno, en primer lugar, yo creo que este gobierno, y es algo que lo puedo ver a nivel internacional, eh, nos sacó de que no seamos Venezuela. Eh, y eso eh, me parece fantástico, pero no alcanza conocer Venezuela. Y en este momento es cierto que estamos pasando un momento muy difícil. La gente no necesita alivios, necesita eh, soluciones eh, de fondo. Recién hablaban eh, de los comedores y yo que estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, las iglesias. Es increíble el trabajo que están haciendo, tratando de contener a la gente sobre todo en el conurbano, que la está pasando muy mal. Entonces, yo lo que digo es, conozco a muchos ministros de este gobierno, mucha gente muy valiosa, que ha querido hacer las cosas bien, eh, muchos de ellos, pero usted pero dice no, pero la verdad es que no lo están discúlpeme, solucionando. Discúlpeme, porque usted dice, eh, este gobierno nos salvó de que no seamos Venezuela. pero uno... de un gobierno peor. Está bien, pero si uno analiza ahora los indicadores socioeconómicos, estamos peor ahora que en el 2015, Cintia. Mira, yo lo que digo es que no somos Venezuela y eso le tengo que agradecer a este gobierno. Por otro lado, es cierto que venimos de un gobierno anterior con muchísima corrupción. Lamento que hasta ahora la justicia no llegó hasta las últimas consecuencias como estamos esperando muchos de nosotros. Pero lo que sí creo, pero lo que sí creo es que esto no alcanza. O sea, ver a la ministra, que me parece una persona amorosa pero digo que hable de un alivio, no alcanza, porque aparte, ¿qué es esto? Un alivio que hasta las elecciones un gobierno no está para gobernar y esperar o especular el tiempo de las, de las elecciones. Un gobierno está para gobernar y la gente ahora le está pasando mal. Entonces hoy estamos esperando soluciones que realmente eh, le, le, le den trabajo o por lo menos permita que esta gente pueda ver que en el corto plazo estamos tratando de mejorar la producción, y no solamente que puedan que tengan que gastar un poquitito menos. ¿Usted con ¿No a Cintia? Bueno, Cintia que sí. sé que es una persona de bien, nos conocemos hace mucho tiempo y, y uno en ella misma da la definición, la confusión de ella es que crea que este gobierno puede encontrar esa solución. No lo estoy Oye, diciendo, no, perdón, no, no, no, no, no no no Es que no, no, no lo estoy diciendo, nosotros no. tenemos un espacio que no tiene que ver con claro, el gobierno y que vamos claro. con una propuesta distinta. Bueno, pero digo, justamente lo que se plantea y, y las medidas que se dieron a lo último, que vos sabés muy bien que fracasaron antes de salir, pues se anticiparon antes, pasó todo lo que... O sea, decir a la gente lo que ya sabe eh, es casi retórica. Lo que digo que en, en un anuncio donde se genera una expectativa, y llevo la comparación un poco odiosa cuando ustedes hablaban del cambio de aceite, lo que la gente pedía, además de las medidas que ya todo el mundo sabía, que ya sabía que iban a fracasar, era que le cambiaron el aceite al gobierno este, o sea, la gente esperaba cambios de gabinete, no existe un sí. antecedente de un ministro de economía que haya demostrado tantos fracasos consecutivos que se siga manteniendo en el Ahora, gobierno. Ahora diputado, pero desde el punto de vista de la calidad de vida de todos los argentinos hay un desorden tan, tan grande por eso no coincido con el no, Sinte cuando está bien, dice está bien. que eh, estábamos en eh, no, no, camino eso, a Venezuela eso por supuesto. Pero está bien, son diferentes puntos de vista, pero hoy por hoy hay un desorden en la vida claro. de todos no solamente porque no llegamos a fin Mes, sino, bueno, los jubilados han aumentado los medicamentos desde el 2015, ahora un 600%, los medicamentos que consumen habitualmente los jubilados es la jubilación mínima más baja en los últimos 10 años la que tenemos hoy, este gobierno ha construido la jubilación mínima más baja de los últimos 10 años, o sea digo, la clase pasiva, el aumento de medicamentos las situaciones que están, y es un poco lo que decía ella con respecto al rol del Estado, no existe desde el punto de vista de Concepción este gobierno tiene claro que lo que ordena todo es el mercado, los que venimos de otra formación, tenemos claro que el único que puede ordenar, particularmente en una debacle como esta, es el Estado, Disculpen, no un el un segundito mercado. que nos llama Rafael Palavecino, está haciendo toda la cobertura en 9 de julio y Belgrano, porque la información que nos llega es que no va a haber reunión y continúa el acampe. ¿Qué ocurre, Rafael? Luciana, bueno, va a continuar este corte en la 9 de julio porque... Quería preguntar a partir de lo que veíamos y de una manifestación más que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, eh, uno de los testimonios hablaba a las claras de que lo que no hay en la Argentina es trabajo y que necesitan trabajo porque hay muchos desempleados. Eh, ¿Ustedes qué observan? Que Bueno, es una, una realidad de que hoy muchos de los vecinos están sobreviviendo, vendiendo lo que tienen, salen y venden la ropa que quedó en la casa... Eh, hay, se están produciendo intercambios, o sea, volvemos al trueque en muchos casos, eh, las, la, los lugares digamos en, en el barrio se multiplican los puestitos de venta de lo que sea, eh, la verdad que hay mucha desesperación referido a eso, y mucha gente que hasta hace poco tiempo tenía un trabajo formal o vivía con changas más o menos eh, cotidianas, digamos, o regulares... Eh, bueno, no las encuentra. Entonces, esta situación es como que aparte no se ve una, una salida de corto plazo que, que mejore. Ayer ah, lo verdad. contaba, lo gustaba, Gustavo Silvestre lo, lo contaba, hizo una nota en su programa de radio, en Radio 10, y en una en un pueblo, en una ciudad del interior, eh, ha vuelto el lechero. Sí. Sí, a ver, yo vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, eh, la realidad eh, golpea a, a todos los habitantes. De, de la provincia y obviamente del, del país. Me parece que en esto de lo que dice Luciana, que tiene que ver con el tema del trabajo, y se veían en los, en los subtítulos, el 50% de nuestros vecinos y vecinas no tiene trabajo. Yo vuelvo al punto, es una matriz ideológica. Se define, si queremos, una economía productiva cuyo eje vertebral y vertebrador de la sociedad sea el trabajo o elegimos una matriz económica basada en la generación de lucros, o sea, en lo que se conoce como la bicicleta financiera. Eso también es una política de Estado y es una forma de gobernabilidad que se da eh, quien genera las condiciones para ser presidente o presidenta de un país. En este caso me parece que nosotros estamos a las claras de que el gobierno de Macri, yo coincido con, con Carlos, fracasó y a, lo, a ver, a seis meses de las elecciones no podemos trastocar las condiciones estructurales que generaron esta crisis. La falta de trabajo, quedar... la pobreza. ¿Cómo se sale de, de esta crisis, según tu mirada? Primero hay que bajar los impuestos. O sea, si nosotros decimos que lo que dignifica al ser humano es el trabajo y lo que la gente está pidiendo es trabajo, necesitamos que haya producción. Con este nivel impositivo, por supuesto, el tema inflacionario te saca de cualquier proyecto de largo plazo. Eso lo sabemos. Pero con este nivel impositivo, la verdad es que no hay forma de producir. Eso por un lado. Y segundo... Un minuto, un minuto. Rafael Palavecino, desde la 9 de julio. Adelante. Estamos viendo las imágenes, Rafael, de lo que está ocurriendo. Hay incidentes, hay tensión en la avenida 9 de julio y Belgrano. Eh, un hombre con la cabeza cortada, veíamos un hombre ensangrentado, no sé si escuchás lo que nosotros estamos diciendo Rafael, ¿podés tomar contacto con nosotros? Luciana, no sé si me estás escuchando Sí Estamos, bueno, viendo acá que hay muchísima atención se llevaron a dos personas detenidas, demoradas hay una que está conformada en Lima y Moreno hay una persona que le pegaron recién, están ahí intentando llevar a una persona en, en la ambulancia, recién ingresó una persona a un patrullero llevada por realmente decenas de policías, ahora se están moviendo, se han desplazado algunas formaciones de motocicletas que están sobre Lima. Recién nosotros habíamos informado que se había caído la reunión en el Ministerio de Desarrollo Social y eso... ...incrementó la tensión en este lugar... ...dijeron que se iban a quedar... ...iban a prolongar este corte... ...estamos mostrando a Hondo. Rafa, ¿por Ahora, qué las detenciones? ¿Cómo se está disponiendo la policía? ¿Cómo, Adrián? ¿Por qué las detenciones? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Recién escuché una persona... ...una persona que decía... ...que le había tocado, levantado el casco... ...a uno de los policías... ...y ahí empezaron a llevárselo... Y la, ...la gente acá quería detener... Imp ...impedir esa, esa detención justamente... Y entendemos que se lo llevaron en un patrullero a una comisaría de esta jurisdicción y me mostraron hace un ratito, ahora creo que lo fueron a atender, una persona que le pegaron por la espalda, le pegaron por detrás y tenía todo el cuello ensangrentado. Todo este movimiento se generó hace un ratito nada más, justamente en Lima y Moreno, y acá vemos que está la policía de infantería, hay una persona que filma.